otras estrellas, vámonos. Hoy tenemos un vídeo, madre mía, chicos. Mi madre me va a matar. Bueno, mira, tenemos un montón de bromas, ¿vale? Ella se ha ido a... a comprar el pan y yo me he quedado aquí haciendo deberes. Mirad y ahora os voy a enseñar todas las bromas que ayer por la tarde me las fui a comprar. Bueno, María, me las vas dando y yo voy explicando por qué esto es para ponerlo en la ducha, ¿vale? Mirad, vamos a cogerlo. Es como una pastillita, pequeñita. ¿No veis? Y luego, vengo a ¿qué más tenemos? Mirad, chicos, esto son bombas, bombas féticas. Lo pones en algún sitio y esto echa es una peste... Increíble, madre mía Mirad, aquí tenemos el tío, la broma del chicle Que mi madre la coge y, y se revienta el dedo No lo voy a hacer porque si no sería muy Y mirad, aquí tenemos unos petazos súper pequeños Para ponerlo en una vela, María, ¿me das la vela por mira, mira, mira. Mirad, son pequeñas cositas que le echas el fuego y papá Y te asustas un montón y lo vamos a poner, lo vamos a hincar Y le voy a decir a mi madre que me la encienda Mira, un cigarrillo, ¿vale? Que voy a hacerle la broma De que estoy fumando Madre mía, chicos, me voy a matar Mirad, es de broma, ¿eh? Mirad que por atrás tiene eso Es de broma, ¿vale? Mirad, sale hasta polvillo Así va a estar, ¿vale, chicos? Madre mía, me va a matar. Luego estos son un líquido que, que te va a hacer estornudar Madre mía, mi madre, me va a matar. Chicos, mirad, esto es una primavera. ¿Vale? Que la voy a poner... Bueno, que la voy a poner a esa escalera. Bueno, no cuento más, lo tendréis que ver. Mirad. ¿Qué has conseguido, Dani? Una cacota. Bueno. Pues vamos a empezar con las bromas. Ahora, vamos a hacerle ¿qué? la primera broma, ¿qué es esto? Vamos a abrirlo. Qué peste, chicos, tío. Madre mía. María, esto tiene que ocurrir una peste, María. Mirad, sí. viene la bolsita y unos polvitos. Mirad, la bolsita. ¡Oh, una peste increíble, chicos! Mirad, María, sujétame la bolsa. Que la veas los demás. Oh. Voy a meterlo debajo del armario y lo voy a explotar. ¡Qué asco, chicos! Madre mía. Mirad, no, no, no, no. no llama a nadie. Mirad, chicos, mirad. Eso, amarillo, huele una piste. Chicos, increíble. ¡Qué asquete! Mirad, buah, chicos. Huele buah. una pista increíble. Vamos a echarlo por debajo del armario. <tose> María, eh, vamos a esconder esto aquí, que no lo veo. Vamos a llamar a Ay. mamá. Huele bueno, una peste increíble, chicos. Buah, si lo leéis, es que vomitáis de las coquedas. Bueno, va, eh, mamá. sí, llamo a mamá. Corre. Mami. ¿Sí? Mi madre estaba abajo porque ya ha venido el pan. Vamos Sí, eres, no, oh, que, Pedro, ¿Qué quieres, cariño? Nada, que no se hace un rodeo. Oye, Pedro, que peste. Es que me duele la barriga. ¿Que te duele la barriga? Sí, que me tú duele. Tú estás podrido. ¿Que te has tirado un peo? Sí. Pedro, tú, tú, tú sabes la peste que hay aquí. Es que... Me duele. Madre mía, abre la ventana, hijo de mi vida. ¡Qué pestazo, Pedro! Madre mía, tú no podías ir al cine esta tarde. Te echa, me llama a mi guardajura me dice: Mira, venga por tu hijo porque aquí no hay quien aguante, lo ha puesto a estos rubios Vamos a ir al cine. <risa> me duele mucho la barriga. Y no me ha aguantado y pues se me ha escapado. Madre mía, anda, hijo, vete al baño un rato. ¿Qué, qué querías? no, nada. No, vete, al... no. bueno, vete al baño y ahora ya a vestir porque madre mía. <risa> Hasta la siguiente broma. Adiós. Bueno, chicos, nos vamos a poner. Yo voy a poner ahí, chicos. María va a llamar a mamá. Ahora, cuando te diga ya, vas a llamar a mamá en el salón, María. Vale, voy a ponerme ahí. Chicos, silencio María, llámala, corre. ¡Mamá! ¡Que no haga tiempo para hacer la caca! ¿En qué? ¡Que no se ha dado tiempo! ¿Que no ha dado tiempo a quién? ¿A Hacer apagar de baño. ¡Pedro! ¿Qué te ha pasado? ¡Qué pete! ¡Madre de mi vida! Es que... ¿Qué, hemos salido. ¿Qué te ha pasado? Se me ha salido. ¿Qué te ha salido? ¿Pero qué te ha pasado? Porque era una urgencia, una urgencia. ¿Cómo que era una urgencia? Pero vamos a ver, Pedro, que tiene el baño ahí. ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco! ¡Madre mía! Pero Pedro, como ha apañado? Trae que lo quite. Trae, quita. ¡Qué arco, Pedro! ¡Ay! ¡Ah, te la he creído! ¡Qué pete! ¿Cómo huele eso tan mal? ¡Qué arco! Vamos con la siguiente broma, ¿vale? Vamos a poner aquí dos pitardillos, ¿vale? Y, y vamos a ver cómo reacciona mi madre. Me va a encender la vela. Vamos a decirle que hay un mosquito. Y a ver si... Y me la enciende. Y se va a asustar un montón. María, me das. Mira, son los pedazos de arriba que os hemos enseñado. Estos. María, dame dos, onda, por pues. favor. Mira, da... Madre mía, chicos. Qué susto. Qué susto. Madre mía, chicos. Madre mía, chicos. A ver, María, dame. Vamos a coger. Vamos a hincarlo por aquí. Por aquí, así. Vamos a por ahí. ¿Y el otro? Mira, chicos. Aquí hemos uno, No se sé ve tanto. ¿Y con esto qué? Vamos a ir. Vamos a ir. Chicos. Mira, chicos. Madre mía, chicos, que susto se va a pegar. Vale, y chicos. chicos vamos a llamar a mi madre, ¿vale? María. Vale, vale. Mamá. Mamá. Dime, María. Sí, que hay un mosquito y tenemos el norovedra. Espera, aquí voy, vaya. Porque es que María la ha en la pierna, ya. Sí, dime, ¿y venía para acá, ¿qué? Que ha picado? sí, ¿Ya, la ha picado? ya en la pierna, sí. ¿Dónde te ha picado? Ahí, en la pierna. ¡Jolín, oh, hija mía! Trae. No. Pero esto no me gusta a mí que lo tengáis en ningún sitio. Esto vale. lo, lo dejo aquí en la mesa de la cocina. Vale. ¿Vale? vale. Venga. ¿Otra broma? <risa> ¿Otra broma, broma Pedro? Broma. Sí, me no ha ido un peo. Chicos, como si se ha quedado la vela negra. Ay, Dios, oh, Dios mío. ¿Qué es <risa> <risa> chicos, no me lo ¿Qué es eso? ¿Qué es me ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, hasta aquí Pero terminamos no la broma. la venganza será terrible. Aquí terminamos la broma, chicos. Adiós. Bueno, chicos, vamos a, a hacer la siguiente broma, que es echarle aquí el tinte, ¿vale? Uy, se ha ido la gomita. Sujétalo, por favor, María. Y esto. Vamos a coger el tinte. María, sujetame esto, por favor. está! ¡Mirad, chicos! ¡Mirad! ¡Madre mía, chicos! ¡La que nos va a caer! sí ¿Vale? Vamos a hacer así. Vamos a poner esto aquí. Vamos a arrancarlo. ¿sí? ¡Madre mía, chicos! Cuando se vaya a duchar, mi madre, mi madre, mi me va a caer todo rojo. Esto no pensaré. Ya, ya lo hemos preparado Ya solo se tiene que duchar Y ya está chicos Ahora nos vemos hey, Chicos, nos hemos puesto nada Vamos a ir, sí. se va a duchar, ¿vale? Pedro, escúchame Tardo 5 minutos, voy a duchar y comemos ¿vale? ¿Vale? No tardo Venga ¡Pedro! a hacerle dos bromas seguidas a mi madre, madre mía chicos mira, tengo por aquí el, el lo del chicle ¿vale? que mira, hace así es como una trapa de ratas, vamos a poner se sí, va a un montón de daño chicos bueno, vamos a ponerlo por aquí vamos a encajarlo y le hemos echado por los pica picas en la vela vamos a echarle unos poquitos más así que... Esto te iba a decir Va a sonudar un montón, mi madre. Vale, eh, María, ya, mamá, corre, corre, corre. Vale. Ya. Corre, corre, corre. Mamá. Dime, María. Pego, padre. que mucho que me de. Dime, Pedro, hijo. ¿Habéis todo que bien huele esta Vela. No. Voy a abuela. Mmm. Sí. Huele pues, a. Uh... Mira, a frambuesa. No sé. ¿Qué? ¿A frambuesa, no? Sí, sí. Sí, claro, la no creo que frambuesa. Hoy gana esto, no da más tonta mala. ¿Voy abuela! ¡Oh, y mucho anda! Sí, ¿Eh? Sí, no. ¿Sí? ¡Uy! ¿Sí? La broma, mira, mira, mira la mano, mira la broma, poca broma, como, el, como dice el anuncio, poca broma, poca broma. ¿De dónde está para la tonta, Pedro? Pedro. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Por eso te estoy anulando. No, que va. A estar la madre que te parió hoy. Bueno chicos, hasta aquí el Día de las Bromas. Si os ha gustado, darle un buen like, suscribiros y activar la campanita para ver los vídeos que subimos. Y, y ver, compartir, compartir, compartir, compartir, compartir. ¡Adiós!